Hola, hola, buenos es todos, Aquí son los un unidades a la taberna. Y hoy volvemos a Total War Troy en esta DLC de Mizos. Vamos a luchar por el poder de esta isla. Recordáis el capítulo anterior en La Locura de las Sirenas. Literalmente perdimos la cabeza por los ataques de las Sirenas. Son unidades borradoras a las que no podemos hacer frente prácticamente. Entonces ahora nos quedan. Eh, bueno, eso lo aprendimos en el capítulo anterior y hoy nos quedan dos opciones Ir a por ellos a muerte y tratar de reventarnos las unidades de de a pie Obviando el daño que nos van a hacer las sirenas Tenemos con nosotros un arquero escaramuzador Que la verdad que va, viene bastante bien o va a venir bastante bien para quitarnos de medio a mucha gente Pero claro, las sirenas son o van a ser lo que me preocupa Entonces, vale, vamos a librar la batalla eso era obvio que íbamos a hacer Pero ahora la cosa es Cómo, cómo lo vamos a afrontar va, va a salir a cuenta Ir a por ellos Tratar de destrozarlos y, y Dejar que las sirenas se mueran solas Si podemos, es que como no tenemos tan poco rango Porque lo que sí que tengo claro Es que el héroe no lo vamos a gastar Para reventar sirenas porque so, o sea, es una unidad muy grande Es la única distancia Y lo necesitamos para poder reventar los héroes enemigos Porque si no, no tenemos mucho que hacer Entonces Sabiendo eso Vamos a tener que gestionarlo de esa forma Bien A ver, el terreno está un poco feo Yo creo que debemos pelear aquí abajo O uno, si no, ir por el lateral Ellos dónde van a desplegar Pua, no sabemos nada A pesar de que nos atacan ellos ¿eh? O sea, feo me parece todo esto Vale Vamos a aprovechar este costado Exacto Vale, vamos a meter las unidades Como que más Debilitadas Aquí en la zona centro Vale, con esto vamos a hacer un primer grupo de choque Aunque va a ser medio mentira Luego vamos a hacer un grupo grande De estos, vale, de cuatro que va a romper ese bloque y luego vamos a meter aquí un par y aquí otro par. Vale, de hecho vamos a intercambiar esta por... Uy. Vale, esta por esta de aquí. Vale. Y esta la vamos a pasar al grupo 1. Vale, de hecho, vamos a ver esto y esto Va a ser el grupo 1 Perfecto, y ahora este Lo vamos a unir al 4 Vale, ahora sí Vale, ya lo sabíamos Vamos a aprovechar Venga, venga, corremos Rapidito, mi gente Vale, este señor dispara en movimiento Tiene bastante daño Así que a ver si podemos llevarnos un héroe por el camino Sería una bendición Claro, él ya va a venir. Eh, venga, aquí, chato. Ni te lo pienses. Rapidito. Vale, podemos avanzar un poco más. Vale. Uh, se ha escondido. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, empieza a repartir aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Vale, eso ya lo sabíamos que iba a pasar. Vale, aquí, Rey. Venga, daño proyectil. Dale, ahí, sin miedo. Vale, vamos a meter una de estas por aquí, en este lado. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Importante, importante. ¡No! Han enloquecido. Vale, pues pasad vosotros. Pasad vosotros. ¿Cómo va este señor? Es que para reventar los héroes nos va a costar una barbaridad. Eh, no podemos hacer que... No. complicado esto vale continuamos con los movimientos vale vale vale vale perfecto oye ni tan mal eh hecho vida tus guerreros venga otro flechazo, hijo pero no es, por cuerpo pues claro eso es vale cambia de objetivo ya vale colapsamos aquí de nuevo no bueno, es que aquí al final el colapso uno a uno para ellos ha sido mejor, pero el foco, eso es, cuerpo a cuerpo no. A distancia que para algo tenemos el arco. Vale, vale, vale, venga. ¿Habéis podido cambiar? No, no han cambiado el foco. Conclusión, todo mal. Bueno, eh, nuestro héroe está reventando bastante fuerte. Vale, vuelvo a cambiar el objetivo. Ahí con el arco Dale, dale, Rey ¿Cómo es posible que esta unidad Está aguantando tanto? Tus se están reagrupando. Vale Vale, vale Pues volvemos aquí para hacer piña Y ya está Aquí no estamos nada mal ¿Podemos salir por ahí? Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale Vale, me gusta Colapsamos aquí Está muy bien Pero hijo Para algo tienes el arco, ¿no? Digo yo. O sea, se dispara en movimiento, pero no mucho. Ay, no, vosotros, ¿por qué oís? Venga, en venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Dale, eh. Ah, pues ni tan mal. Vamos, vamos, vamos, vamos. Puedes, puedes, puedes, yo confío. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Vale, lo tienes. Oh, Aristia, dale. Dale, dale, dale, dale. Actívatelo todo. Ahí, reviéntalos con la Aristia. Tú puedes. ¡Dios, qué fechazo. No podemos recuperar a nadie. Tus guerreros se están reagupando. A ver, es, es, somos conscientes que tenemos muchos problemas. Pero bastante, de hecho. Nah, no va a poder ni la Aristía salvar esto, tú. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Mm. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Venga. Vale, nos cambiamos la unidad tocha. ¿Dónde está esta gente? Vale, llegáis. ¿Y vosotros dónde estáis? Vale, pues volver al combate. A un apoyo aquí, por lo menos, aunque sea. Que menos? No, no, no, no, no, no, no, no, no, pues aquí estamos huyendo. Mmm... Nah, nos han aguantado bastante bien a piñón en, la, en el flanco izquierdo y no hemos podido desatascar. Los héroes nos han hecho un buen embudo, hemos tardado mucho en matarlos y además, y además, eh, no ha habido... Qué lástima, tío, ya estaba. O sea, derrota valerosa, ¿no hemos muerto o sí? ¿Nos han reventado el ejército? Ahora lo vemos. Creo que no que seguimos vivos. No, no seguimos vivos. Ah, qué lástima. No hay nadie que vaya para allá. Voy a mandar un ejército, eh, con lo que sea. Rollo, vamos. De hecho, voy a dejar ahí el espía pum pum pum pum pum. pum. Sí, necesitamos necesitamos cargar hacia allá. Buah, pues esto nos retrasa un montón, un montón a la expansión, eh. Oh, necesitamos... ¡Eh! Venga, rapidito, que no tenemos todo el día. Necesitamos un ejército fuerte. Uy, wow. ¿Por qué? Ah, bueno, por el carro, supongo. Mm, sí, por el carro. Va, vamos a otro resolver y ya está, no hay mucho más que hacer. No hay mucho más que hacer aquí. O sea, la podíamos jugar, pero, uf, iba a ser un masacre uf, joder, casi ni bajas tú ¡Ay, no saquea! Te vas a entrar hijo Vale, bueno, stones de a pie Oh, no, no, no, no, Dios, eh, imposible Sí, sí, imposible, imposible Adiós Vale Bueno pues vamos a sacar el cetro de mando, porque nos vamos a poner las pilas en este combate. Muchísimos refuerzos. A ver, este primer ejército tiene mucha morrayita. A ver, buf, buf, buf. El punto es tan que son muchísima gente. Entonces, a ver, aquí tenemos un indicador de refuerzos de cuánto vienen. Refuerzos de elis refuerzos de helis, no. El, el problema está ahí Que son mucha, mucha, mucha gente Entonces ¿qué, ¿En qué sitio nos podemos colocar? Bueno, aquí es que nos pueden flanquear por muchos lados oh, mm, mm, mm, Vamos a coger el bosque como protección natural ¿Y qué vamos a hacer? Vale, como siempre Línea ancha. Muy ancha. Muy, muy ancha. Hoy, hoy. Este, a esta batalla vamos a dedicar tiempo, ¿eh? Vale. Vale, una de cuatro por aquí. En este costado. Eso es. Vale, que tengamos sitio para poder maniobrar. Luego una de tres aquí más pequeña. De, bueno, de hecho, vamos a hacerlo al revés. Vamos a pasar el grupo 3 a. Aquí a este lado, vale, vamos a fijar esto Esto sabemos ya que van a ir Todos juntos aquí detrás Vale, y desactivamos El escaramuza, perfecto Ahora bien, el grupo 3 Vale, más rápido, el grupo 4 Me lo llevo aquí a este lado Y vamos a pasar las mazas aquí Y vamos a meter los Exacto, las espadas delante Porque sé que tienen escudo Vale, vale Vale, y vale. Ok, hacemos este grupito aquí. Eso es. Vale. Empezamos la batalla. El enemigo está recibiendo. Vale, recuerdos. vamos a mover el grupo grande aquí. El grupo pequeño aquí. Y las espadas a este lado. Vale, y vamos a utilizar la cobertura natural que nos da el propio terreno. Vale, vamos a acelerarlo. Que estos son al fin y al cabo movimientos gratuitos. Vale, está bien porque estamos generando. recursos, bueno, recursos, ira de forma gratuita, vale, ¿podemos ubicarnos de la misma forma? Dios vale, bloqueamos el 5 vale, y no podemos movilizarnos de ninguna otra forma a lo mejor salir a buscarlos es un poco arriesgado, pero bueno vale, grupo 3 aquí no, grupo 3 aquí abajo, vale, grupo 4 aquí detrás uh. Vale, vamos a arriesgarnos. Vale, y el 2 aquí. ¿Ellos están avanzando? Probablemente no. ¿What? Es lo dicho, ¿no? Tienen mucha más rayita pero yo creo que nos van a hacer bastante daño por el hecho de que tienen, pues eso. Mucho número y que los vamos a tener que parar bastante, bastante rápido. si No de forma contundente, pero bueno. Vale, ok, vamos a avanzar un poquito más. Vamos a posicionarnos aquí en la zona de. Epa, epa, epa, epa, epa. En la zona. Eso es, eso es. Vale, vale, vale. Ya empiezan las utilidades. De momento yo tengo esta gente aquí. Vale, que las vamos a mandar para que entren por aquí detrás. Vale, veremos a ver si llegamos a tiempo o no. Ahora lo dicho. Vale, vamos a ir moviéndonos un poquito. Estos. Ahí. Estos tres aquí Vale, y vamos avanzando Vale, tomamos Tomamos la zona Del bosque, vale, muy anchos Vamos a ser listos Vale, tenemos el lanzamiento de aquí, Le podemos meter una pedrada aquí al héroe Los noyes Ah, oh, qué sin se me cuidan jo, Tiene mucho rango pues que va Hay que ir casi a Mele vale pues nos movemos nos movemos el enemigo ha detectado tus unidades ocultas vaya qué sorpresa vale vale vale vale vale vale vale es que quiero meter una buena pedrada mm. Uh, uh, uh, uh, uh, aquí okay. Venga, se me cuida Dale Ahí está Están atacando a Mero, eh. mm. No me ido, como yo ¿Tú pensaba tú? que iba a funcionar Esta gente como va eh, Están aquí parados Venga, esto no, no nos lo podemos permitir Wow no Todo mal. Todo mal. Literalmente. Si tenía que salir algo mal, salió mal. Todo mal todo, mal. todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Venga, hay que cargar aquí. Hay que cargar aquí. Hay que cargar aquí. Fua. Vale, ya te puedes poner. Firme porque si no vamos a tener polemillas. ¿Puedes lanzar la piedra, hijo? Nada, que va. Que va. Literalmente todo mal. Fuah, fuah, fu, fu, fu. Que va, nos pasaron por encima. Oh, esto no tenía que haber sido así. No tenía que haber sido para nada así. Vale, nuestro señor literalmente lo han colapsado. Nah, y no tenemos forma de contestar, pero ni de casualidad. No, hemos ido a por ellos, y teníamos que haber esperado aquí tranquilamente y ya está por encima aquí en el bosque, no veo nada. Eh, a taparme vosotros a este... Venga, vamos a ver si podemos sacudirnos de encima a los gigantes, pero no va a poder ser. Eh, ¿los ojos qué te estoy diciendo? Buah, encima se cura todo, tú. Cuidado, estás perdiendo no terreno. me digas, hijo. Bueno, por lo menos algo que vamos a sacar en claro es que... Eh, <ríe> ¿quién queda aquí? ¿No? Venga, volved. Que ya, hemos roto el superave, eso está claro. Y nada, para vamos a volver a reclutar ejércitos, así que... A montar ¿Dale? otra vez la ofensiva. No ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Venga, pues disparamos. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. venga. Nah, se perdió. ¡Wow! Oh, vale. Eh... Fatal 500 pérdidas No, nah, no suban ni de milagro 500 pérdidas nah, Y nos han reventado Porque hemos huido O sea, masacre para este ejército Hemos huido y... Nos han pillado huyendo Así que fuera Uf, Estamos perdiendo efectivos en la zona norte eh, Todo mal uh. Ah, no, no Digo, nos queda algo Pero que va Tratado de paz Hombre, por fin te lo firmo. No me toque más las castañuelas. Venga. Que nos tenemos... Vale, Cretón herido. Categoría de administración disminuye 4 a 3. Epeo herido. Uy, muchos de sedición Movimiento de Epeo. Bueno, Epeo ha fallecido. Vale. Vale, vale, vale, vale pues vamos a ser listos En Epidauro, vale, vamos a meter esto A nivel 3 Vale, y de hecho vamos a coger Y vamos a viajar con este en, ah, Con Elis estábamos en guerra, Elis tiene uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, vamos a mover Este ejército Por aquí entre las montañas nos, Vale, nos lo llevamos a Micenas De hecho llegamos aquí poniendo el modo marcha y nos lo llevamos hasta el norte. Vale, perfecto. Además, nos llevamos a este emisario por delante para que vaya haciendo trabajo. Por aquí nos podemos colar. Perfecto. Y de hecho, vamos a ir a su puñetera capital. Él se ha expandido por el norte, pero yo lo voy a recoger por aquí por el sur. Verás, verás, verás, verás. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ese movimiento está claro. Ahora, nuevos movimientos. Vale, aquí les está por aquí. ¿Dónde estamos? menos está aquí un poquito comprometido porque no va para ningún lado. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vale. arena de espanto, profecía y condenación a su sacerdotisa. No, revelar transversión. Venga, a ver si nos la cargamos. Esterope confiamos. Vale, funcionó. A tu casa. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Entra Vamos a sacar... Uh, aquí tenemos para sacar. Aquí tenemos material, eh. Para sacar. Vale. Vale. Reclutar héroe. Anfimago, que encima es defensor. Bueno, está en menos dos de... <ríe> está en menos dos. Vale, tenemos... Mmm, bastante gente muerta, pero... Con el respeto de Atenea... Es que no sé si me sale a cuenta. Coger a alguien de nivel 1. Vale, vamos a reclutar a un con que tenga menos 2 de... De hecho tiene un arma bastante guay Así, como para ser duelista, tú Vale Y vamos a reclutarle en línea Con la calma, 36 de bronce Vale, tenemos problemas de bronce Eso está feo Vale Vale, vale, vamos a reclutar aquí Lanceros, tres de lanceros Y vamos a reclutarle dos de escaramuzadores A ver Revisamos los detalles de este señor. ¿Qué tienes asignado ya? Sangre de Heracles, veteranía de instrucción de todas las unidades nuevas. La asignada tenía para defenderte. Vale. Vale, ok, es algo. Vale, veremos cómo continúa esta Odisea. Ahora bien, lo siguiente. ¿Qué más tenemos aquí? Este espía, vamos a hacer que llegue y empiece ya murmullos de sedición sobre la ciudad. Además, aquí vamos a hacer. Bueno, total de predicción, ¿no? Vale, bueno, si es fracaso. Arena de espanto, éxito. Vale, vale, vale, bueno, poquito a poquito. Vale. En iria, queda un turno. Vamos a ir sacando ya aquí un héroe. Protector, señor de la guerra, mentor. sigan una batalla, si finaliza el turno con la función de respeto a Con población negativa. Si este héroe pierde una batalla, vale. O sea, es ganar o perder. Vale, reclutamos aquí un sello de la guerra, lo guarnecemos aquí y qué vamos a sacar. Oh, es que. Es que, es que las guerras de artemis es una locura. Vale. Ok. Cinco de. Cinco de. De espadas y ya está. Ya meteremos luego los arcos y demás. Vale. Vale, perfecto. Bueno, perfecto. Ya están hechos los movimientos. Es que esta. En fin Quería poder. Acudir a acudir aquí, tío. Mm. El Atea... Al Peno... ¿Dónde está? Esto aquí. Uh, esta, esta provincia norte. Mm. Es que me vendría muy bien poder asediar aquí. Vale, vamos a plantarnos aquí. Y cambiamos la actitud porque... Mierda, no nos da. Vale, vamos a ver si podemos meter emboscadas. Esto está perfecto. Por pues si vienen por aquí, los enganchamos. Vale, ¿y qué más nos queda? Puntos habría sin asignar. Anción. Uh, vale. Que ha subido de nivel. Vale, ¿qué más tenemos? Pico de oro. Las acciones de espionaje... Muños de sedición, envenenar pozo, hombre, ni tan mal, ¿eh? Uh, entonces de espionaje no, no interesa. Uh, uh, uh, uh. Moral, ejército extranjero, maestría del disfraz de todos los agentes. Hombre. hombre Hombre, hombre, hombre, hombre Este está muy bien ¿eh? Para que no resulte herido Vale, más tarde ya pondremos Estas, pero vamos a tirar por aquí En la probabilidad del éxito crítico Vale, ok, y con eso he decidido Pasamos para adelante a ver cómo se nos queda el balance de los ejércitos. Sabemos que estamos cocinando este ejército aquí. Estamos metiendo este ejército aquí para ahora poder eh, atacar con cierto sentido. O al menos formar la línea aquí para continuar. Y a ver si podemos comernos aquí la zona sur. Esto, me encantaría ¿eh? poder coger y conquistar Ilis tranquilamente con este ejército de aquí. Sería maravilloso. Tantalistroque único, tratado de paz uh, este acuerdo disminuye tu nivel de confianza Un nivel de confianza bajo Hombre, la verdad es que es un poquito basura Pues estamos en guerra solo Declinar Vale, Efeso Filis Dorios, Dolopia se ha retirado Milibea, magnetes, Elis A ver qué hace esta gente. Uy, uy, uy, uy. Se está apostando aquí, eh. Nah, yo creo que lo podemos tomar bastante fácil. ¿Vuestro ejército apoya aquí el asedio? No lo sé. Vale. Traquina bajo asedio. Eh, pero ¿por qué? O sea, me firmas la paz. Vale, nivel de culto ganado con Artemisa, Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora podemos reclutar, probablemente. Eh... Vale, vale, vale, vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, aquí qué hay. ¿Qué, qué hay en estas tierras? Vale, semillas de disenso en Altis. Dime que llegas. Vale, perfecto. éxito maravilloso maravilloso vale, vamos sumando influencia por aquí uy, no se puede consultar la influencia en la región vista general, detalles no, no, no, eh Qué fuerte no, no te sale fuerza de la guarnición no, no hay manera de verlo vale, bueno, vamos a ir bajando o vamos a ir viajando Vale, vamos a quedarnos aquí. Y hay que preparar o al menos pensar nuestro primer movimiento. Esta guarnición pinta que va a ser bastante fuerte para nosotros. Conquistaremos a y a partir de ahí vemos que podemos asediar. Hombre, la guarnición la verdad es que nos planta cara bastante fácil ¿eh? con el ejército que llevamos. Así que cuidadito. Vale, siguiente movimiento. Este ejército de aquí ya puede reclutar arque... Una plegaria artemisa y tu facción al menos respeta a la diosa. Vale. Voluntad. Plegaria. Permite reclutar dos guerras artemisas en asentamientos forestales para la facción. Éxito de emboscadas. Unidades de infantería ligera obtienen atributo todoterreno. Tres cargas. ¿Qué hechizo es ese? Eh, pues no tenemos ni idea del hechizo, pero veremos. Vale, son dos guerreras, ¿eh? O sea, es un ejército guay. Res... Puf. ¡Puf! Vale, vamos a hacer la plegaria Artemisa. Me lo quedo, sí. En el siguiente turno, mi Capi. Vale. Vale, ok. Bueno, de todas maneras, pues vamos preparando esto. Vale, dos carros y más. Más espadachines. Vale. Sí, de hecho, vamos a meter una más de espadachines. Y en el siguiente ya, son... Bueno, ejércitos. Vale, vamos a meter moral aquí. Arena de espanto, sí. Reducimos la moral. Vale, éxito, perfecto Y ahora Cambiamos aquí Y ataca. Vale, esto es Destrucción absoluta Ojo Ah, vale, han unido Pero ahora podemos recogerlos Vale Vale, perfecto Vamos a simular esto hmm. Bueno, tenemos bajas Vale, debería no debería ser un problema mercy. Vale, nos hemos cargado el ejército grande de Elis en la zona norte. Está muy bien. Moral. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Uh, no llegamos aquí, eh pero me tienta bastante a acudir. Ojo. Vale, ok. Bastante, bastante, bastante interesante. ¿Cómo se pone esto? Eh, medio ejército de morralla, y lo único que me preocupa son las vanguardias de gigantes y los propios arqueros gigantes. Vale, pero eso lo, contra, lo contrarrestaremos bien. La morralla con el carro y el resto, pues focus a los gigantes y ya está. Vale, esto lo veremos en el próximo capítulo. Pero bueno, se vienen guerreros, o bueno, se vienen ejército de arqueros de Artemisa y espadachines de Ares. O sea, cuidado con lo que estamos formando, eh. Poco a poco nos vamos a hacer los reyes del EGO. Tened esto en cuenta. Lo dicho, espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que estéis disfrutando de esta serie de Total War Troya en el DLC de Mitos y ya sabéis, tenéis todo lo que tenéis, todo lo que necesitáis en la descripción del vídeo, nuestras redes de la taberna, etc. Y eso es todo por hoy. Así que nada, venga, hasta luego, adiós.